Somos tanto ni ejemplo de nada. No he venido a educarte, he venido a ganar plata. La experiencia me acompaña, hermano, que hace falta. Saber dónde tropiezan para esquivar la trampa. En un piso pa' guarda recuerda a su familia. Eso pasa en los barrios, niños no me pierdan. Vivo para conseguir el sueño. Tanta vigilia, no duermo Vamos buscando los ólicos. Ahora ven mi cara a los periódicos. En la tele, en la radio, pulla. Mi Dios llama a los pobres y no se empara en el dinero. Con un cacho de cobre puede iluminar el güero. Podría estar la cosa, pero no nos conformamos. No quiero ser bueno, perro. No quiero ser malo. 18 se me da. Supongo como todos, unos niños inseguros. Queriendo aparentar que no les abruma el mundo. Los abuelos que nos criaron sabían cargar armas. Estaban todas las noches pa' no usarlas. Esto te ha hecho mano como una katana. Cristales en el muro y alambres en la ventana. Nombres tapando nombres. Muertos ocupando el hueco de otros muertos. En los bloques se vende crack. No es fantasía. Cuítate de la fuente si viene la policía. la otra mejilla. Ancianas que te venden en tu calvo la rejilla. Me y me dicen la maravilla. Cachillos, dragones, capillas.